Pues y hoy hay un nuevo video. Y lo más cool de todo esto es que a mí me encanta, me fascina, en verdad los amo. Así es que yo quiero que todos mis amigos tengan potsoques nuevos. Antes de decirles mi truco para tener potsoques y gratis tengo que explicarles algo. Mi querida amiga Gise Carolina. A esa a la que todos conocen porque les hice esta broma pesada. Y también le hice esta otra muy pesada. Así que bueno, mi querida amiga Gise Carolina. Hola. Está hablando pochoque y yo no tengo uno. Mira lo difícil que es mi vida. ¿Viste lo difícil que es mi vida? Más o menos. Bueno, ahora te lo voy a poner difícil a ti. ¿Por qué yo? Porque yo quiero un pochoque de... Unicornio ¿Unicornio? ¿Sí? ¿Dónde voy a sacar yo unicornio? En Panamá es súper difícil conseguirlo Pero sí. tengo algunos amigos en China Que de repente me podrían ayudar a conseguir Un buen pot socket de unicornio ¿En serio? Te voy a enseñar cómo ¡Oh my God! A ti y a todo el mundo Así que si tú que nos estás viendo Quieres un pot socket gratis Es súper fácil Ya te voy a regalar un pot socket. ¿Quieres otro más? Dos está bien Bueno, dos Pero si tú que me estás viendo Quieres un pot socket gratis Te voy a dejar aquí abajo En la descripción del video Un link que te va a regalar 10 dólares para que te compres tu socket y te llegue directo a casita completamente gratis Si yo te gusta los sockets no importa utiliza esos 10 dólares que te dejo aquí abajo gratis y cómprate lo que tú quieras ¡Yo quiero el unicornio! Bueno, si tú quieres el bendito potsocker de unicornio utiliza el link que te estoy dejando aquí abajo en la descripción y estoy segura que si lo haces tu vida cambiará de lo que me enseñaste a algo como esto Ahora, sí, señorita, te voy a enseñar mi truquito para tener todo lo que yo quiero desde el otro lado del mundo hasta la puerta de mi casa. Lo primero que tienes que hacer es entrar a la página Joy Joybuy, súper fácil. A ver, Te ¿cómo? metes aquí en internet, pones joybuy.com y ¡boom! Ok, esta es la página de Joybuy. Lo segundo que tienes que hacer es registrarte. O ya sea, tú tienes cuenta de Joybuy. No, no tengo. Bueno, tienes que registrarte aquí donde dice Regístrate. Ay, con Facebook. Exacto, mejor lo hacemos con Facebook porque es súper rápido conectarte vía Facebook o, no sé, si no te quieres registrar con Facebook, pues escribe tu mail, tu usuario. Ya me acabo de registrar con Facebook. Lo cool de, de, de Joy By es que te permite comprar de diferentes páginas de internet. En este caso, vamos a comprar directamente desde una página que se llama Taobao. Vamos a Taobao aquí en Taobao. Y en todo vamos a buscar el producto que nosotros queremos tener ¿Me a ir a buscar mi post qué? qué? palabra te sabes esto en chino? A ver My time ¿Y eso qué significa? Eh, mi cuenta Para entender un poquito estas letras o figuritas o cositas muy bonitas que vemos aquí Solamente tienes que darle a traducir Y se traduce ya una vez la página está traducida, lo que hacemos es buscar el producto que tú pot sockets, quieres. Potsocket, potsocket, potsocket. Oh, wow, potsocket, potsocket, pot oh, ¡Ey! Wow. Mm, pero búscame el unicornio. Ok, vamos a poner potsocket unicornio. Vamos a ver si encontramos el bendito unicornio de Gise Carolina. ¡Ay, Creo. ay! ¿Y puedo comprar ropa? ¡Sí! Zapato? zapatos? Sí. ¿Aquisarios? ¡También! Mm. Todo lo que quieras puedes conseguir en Taobao. Una vez entraste a la tienda y encontraste lo que tú querías, lo que estabas buscando, o sea, tu potsocket, agarras el link de Taobao, del producto de Taobao que te gustó. ¿Lo copio? Lo copias. ¿Lo pego? Lo pegas. ¿Dónde lo pegas? En, en la, la página de, de Joey Bye. Le deja pagar y listo. Joy te va a preguntar cuál es tu forma de pago y ese tipo de cosas. ¿Le puedo pagar con Mastercard, Paypal? ¿Con qué ¿Tú tienes pagar? Mastercard? Todo lo tengo. Paypal, Mastercard. ¿Qué quieres? ¡Hasta, Hasta Wester West Union! Union. Mm. <risa> Obviamente te va a preguntar si quieres utilizar el cupón de descuento de 10 oh, dólares Dios. que le dejé aquí abajo en la caja de información. Así que ya sabes, comprar es súper fácil. Y lo más cool es que Joy como ya te dije, te lleva tu producto a la puerta de tu casa. No es como esas páginas... de explicar. No, pero es que te quiero decir que Joy Buy no es como esas páginas en donde tú compras y después tienes que ver cómo haces para traer tu producto. O sea, con Joy Buy tú compras y ellos te traen tu producto toda la casa toda la casa oh, wow. así que si quieres un pop socket gratis dale click al link que te voy a dejar aquí abajo no me tira tú no si ustedes quieren un pop socket gratis denle click al link que les dejo aquí abajo en la cajilla de información si no quieren el pop socket no importa igual les voy a dejar el link aquí abajo en la cajilla de información que les regala 10 dólares para cualquier compra que quieran hacer mis amores, hasta aquí el video vlog y espero que les haya encantado. Ya saben que pueden comprar su es completamente gratis en Joy Bye. Aquí en la cajilla de información les dejo todas mis redes sociales y sobre todo mi cuenta de Instagram. Y también le dejo las bromas muy muy muy muy pesadas que le hice a mi amiga Gise Carolina. Que está ahí atrás con su socket Y por supuesto también te dejo su cuenta de Instagram Para que la sigas, le escribas allí Oye, ¿te vi en el video de Katherine? Oye, ¿qué tal tu podsocket? Oye, ¿tu podsocket de unicornio? Muéstramelo De hecho, si la gente quiere ver su podsocket de unicornio escríbanla a su cuenta de Instagram Para que se los mande Y recuerda que si quieres saludos En el próximo video Debes solamente Seguirme en mi cuenta de Instagram Activar las notificaciones Hacer el screenshot y mandármelo Directo a mi directo Exacto, directo, mi directo. Y ahora sí me despido, yo soy Katherine Boyce, los dejo a todos con un beso enorme, los amo demasiado y hasta el próximo video que lo voy a subir mañana.